¿Alguna vez has competido para ver quién orina más lejos? Los cicadélidos te vencerían. Los cicadélidos se alimentan de la savia bruta de las plantas, pero esta tiene muy pocos nutrientes, por lo que necesitan eliminar el exceso de líquido. Como excretar de la forma habitual los agotarían, les resulta físicamente más eficiente la superpropulsión. De esta manera, además de gastar menos energía, aleja sus desechos, que podrían atraer parásitos.